En este documento ilustraremos dos fenómenos de calidad de la potencia que son usualmente reportados en los informes de los estudios de calidad de la energía, los armónicos y los hundimientos de tensión. Armónicos de tensión. Los armónicos de tensión se evalúan para determinar la calidad de tensión que suministra un operador de red. Los armónicos de tensión tienen límites de distorsión total PhD, y distorsión individual que deben ser inferiores a la normativa aplicable localmente, como puede ser la YE 519 o la NTC 5000 y NTC 5001. La distorsión de tensión hace que la forma de onda de tensión se desvíe de una onda senoideal. Una forma de onda medida en una aplicación real se muestra en la figura a la derecha. En la figura se observa que las señales medidas están afectadas por armónicos dado que no son una forma de onda sinusoidal perfecta. Esto se evidencia en los picos de las señales. Por otro lado, se observa que el desbalance de tensión es bastante bajo, manteniéndose siempre muy cercano a cero. Estas señales se deben descomponer con la transformada de Fourier con el fin de determinar su espectro armónico. El espectro de Fourier para la señal de la línea 1 se muestra en la figura. En la figura 2 se observa que los armónicos con mayor magnitud son el 5 y el 7, los cuales tienen un valor de 4 voltios y 2 voltios respectivamente. El quinto armónico tiene un valor de 3.6%, y está por encima del 3% de distorsión individual recomendado en el estándar IE 519. Sin embargo, la distorsión armónica total es de 3.90%, por debajo del límite recomendado en la misma norma. Armónicos de corriente los armónicos de corriente son responsabilidad del usuario. Son generados por las cargas no lineales que son usados dentro de la industria o proceso. Los armónicos de corriente deben ser evaluados antes de la instalación de un banco de condensadores, teniendo en cuenta que alguno de los armónicos presentes puede causar una resonancia entre el transformador de alimentación y el banco de condensadores. En la figura se muestra una corriente medida que tiene una alta distorsión armónica. En la figura se observa que la corriente tiene una forma que se aleja mucho de la señal ideal. Esta señal incluso tiene múltiples cruces por cero, lo cual puede afectar el correcto funcionamiento de los equipos electrónicos conectados en este mismo sistema. En la figura se muestra el espectro armónico de la corriente en la fase 1 de la figura anterior. En la figura se observa que hay componentes armónicas importantes hasta el número 19, siendo las de mayor magnitud las componentes 5 y 7. Se observa que hay componentes armónicas pares, lo cual es coherente puesto que las mediciones fueron realizadas en una empresa que hace soldadura de arco. En estos casos se recomienda la instalación de un filtro activo teniendo en cuenta la alta distorsión armónica. Hundimientos de tensión. Los hundimientos de tensión son disminuciones temporales del valor de tensión. Son causados por fallas en el sistema bajo estudio o en sistemas adyacentes y por el arranque de grandes motores. Estos fenómenos pueden afectar el funcionamiento de algunos equipos, principalmente los equipos electrónicos. Los hundimientos de tensión suelen ser reportados en curvas de magnitud versus tiempo. Esto dado que las magnitudes más importantes de este fenómeno son su magnitud y su duración. En caso de que alguno de los eventos presentados en la curva ansi bema esté en la zona de sensibilidad de alguno de los equipos conectados a este sistema se deben tomar medidas.